Hola, buenos, días, buenos a días a todos. Mi nombre todos es Carlos González, González. Eh, soy presidente González, de la Universidad de presidente Panamá, presidente de Internet Society. En esta ocasión voy a participar hoy en nombre del de, de, programa de Maners, no especialmente como fellow. Especialmente eh, como eh, como eh, fellow. Bueno, durante estos cinco oh, días hemos estado conversando Nos eh, sobre Maners, en particular, a nivel bastante eh, técnico. Y bueno, quisiera hacer este... Un espacio para hablarle un poco más sobre eh, la parte de Primers. Creo que nos ayudaría muchísimo eh, a todos los técnicos poder hablarles a nuestros tomadores de decisiones sobre la importancia de participar en este programa y también, pues, que lo apoyen. Eh, definitivamente el tema del aseguramiento, de aseguramiento del enrutamiento depende, pues, obviamente, pues, de los operadores de red. Sin embargo, eh, si tenemos algún eh, tema, definitivamente afecta a toda la comunidad. Entonces, eso afecta a, todos, a toda la comunidad, a los usuarios, a usuarios a finales, tomadores de decisiones, a los CSIR y a y todos los empresarios. Entonces, esa es la importancia por la, Entonces, la cual eh, debemos presentarle a este grupo dentro de la comunidad. Bueno, aquí hay un, un, aquí eh, un, resumen un resumen de, de cuáles podrían ser, eh, ser las acciones, acciones por las cuales los tomadores de decisiones deben apoyar, definitivamente evitando las barreras regulatorias y legales. Particularmente, yo también soy parte del gobierno de Panamá. Bueno, hasta hace poco no he terminado ese sombrero y pues también apoyamos en el despliegue en Panamá, participando de las licitaciones incluyendo como un requisito, porque definitivamente Manners ha crecido por el apoyo de la comunidad. No se han puesto como decir, oye, es necesario que tengas Manners, pero bueno, ustedes también saben que eh, los CDN y, otro, eh, y otra parte de, de la comunidad está solicitándolo las acciones, o sea, que para poder participar o tomar servicios dentro de, de, de lo que pre presentan, pues están solicitando que se cumplan acciones dentro del programa. Eh, se torna incentivos, se puede decir, bueno, definitivamente, si tú estás apoyando el aseguramiento del el enrutamiento, pues tú podemos trabajar el tema de algunas generaciones de impuestos de el que vas a utilizar para, pues, para eh, trabajar en el aseguramiento del enrutamiento. Eh, también las empresas... Pues, mejorar la postura de la organización. Hay muchos estudios que han indicado que las empresas están eh, podrían pagar hasta un 94% más eh, por la seguridad. O bueno, el 94% de las empresas dirían: Estoy dispuesta a pagar un poco más si realmente tú me entregas eh, un, eh, eh, servicio seguro, un servicio seguro. Seguro. Eh, Prevenir a tener incidentes de seguridad prevenida, pues sabemos que Manas está en que primeras que en la parte operativa, está muy muy ligada a trabajar en temas son con la operación y sus otras dos últimas acciones también están muy ligadas también al tema de la en la parte de validación global validación y de la cooperación con la comunidad. Las redes de investigación siempre dan el ejemplo, las redes de operaciones siempre están en la parte de investigación, un paso adelante. Entonces, también invitamos a todas las redes académicas que sigan implementando las acciones y dando el ejemplo al resto de la comunidad. Y bueno, los CCIR, los decir es. Definitivamente Manners nos puede apoyar eh, eh, entregándoles soluciones de monitoreo, dándoles acceso a observatorios y aquí al observatorio de manners. si hay aquí alguno que necesita revisar alguna información de, de sus recursos dentro del observatorio, nosotros pues como parte de, del programa Máximo y de Persona, porque Máximo también es parte de, de Manners, eh, los podemos apoyar y podemos revisar cualquier tema que ustedes quieran ver eh, dentro del observatorio. Les daría sus herramientas, también se dan talleres prácticos de seguridad. Mauricio viene también es parte de, del programa que está por aquí puede también apoyarlo en esa parte, Hemos en conjunto pues, para reforzar el programa dentro de, de la región de Latinoamérica, que pues, es la que nos compete en este momento. Y bueno, también como eh, puntos clave dentro del gobierno, pueden apoyarlos también a hacer campañas de concienciación para que los gobiernos entiendan la importancia de apoyar el desarrollo de, de estas normas. No está en la presentación, pero bueno, es importante mencionar que se está, está haciendo un paso adicional, que es Manner Plus, para que todos los, los representantes de la comunidad que están participando y quieran eh, pues, apoyarnos un poco más, ser un poco más estrictos en la verificación de las, de las acciones, están bienvenidos a participar también. Muchas gracias.